Hola, somos Santa Tejeda, del Tecnológico de Monterrey. E Itzel Hernández, también del Tecnológico de Monterrey. Ah, el proyecto a mí me dejó una manera de ver a través de las personas las diferentes necesidades que tenemos como sociedad. También eh, una idea semilla de cómo contribuir desde mi trinchera y nuevas perspectivas sobre lo que nosotros como sociedad necesitamos, para dónde vamos y sobre todo el integrar, sumar, generar sinergias significativas para todo lo que sigue como humanidad. A mí el proyecto WSTEM lo primero que me dio fue una plataforma para conocer a otras personas que ya existían y que ya estaban por ahí regadas en el mundo y que estaban igual de preocupadas que yo por las mismas circunstancias desiguales de, de participación de las mujeres en áreas de la ciencia y la tecnología. Y eh, a, a, a, a través de los años, lo que me dejó el proyecto WSTEM fue más ganas de, de seguir haciendo acciones, de seguir impactando sobre todo de, de ampliar la, las redes y las, eh, la, los cambios que nos ha dejado a nosotros eh, como, como personas que somos parte de, de diferentes instituciones, eh, con ese compromiso y con esa visión de que tenemos que continuar eh, haciendo cada vez más grande el grupo.